Hola, a mi pueblo dice el Señor, hablada el corazón del hombre, gritar que mi amor ha vencido, preparar el camino que viene tu redentor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Con gran alegría nos reunimos en esta tarde para celebrar juntos esta Eucaristía. Para hacerlo dignamente nos ponemos bajo la mirada misericordiosa de Dios y humildemente pedimos perdón de todas nuestras faltas y pecados. Tú que ofreciste el perdón a Pedro arrepentido, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que prometiste el paraíso al buen ladrón, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que perdonas a todo hombre que confía en tu misericordia, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios, que nos has redimido para hacernos hijos tuyos, miranos siempre con amor de Padre, para que cuantos hemos creído en Cristo, alcancemos la verdadera libertad y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en unidad con el Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto Hermanos, ¿cómo es posible que cuando uno de ustedes tiene algún conflicto con otro se atreve a reclamar justicia a los injustos, en lugar de someterse al juicio de los santos? ¿No saben ustedes que los santos juzgarán al mundo? Y si el mundo va a ser juzgado por ustedes, ¿Cómo no van a ser capaces de juzgar asuntos de mínima importancia? ¿Ignoran que vamos a juzgar a los mismos ángeles? Con mayor razón, entonces, los asuntos de esta vida. Y pensar que cuando ustedes tienen litigios, buscan como jueces a los que no son nadie para la Iglesia. Lo digo para avergonzarlos. Por lo visto, no hay entre ustedes ni siquiera un hombre sensato, que sea capaz de servir de árbitro entre sus hermanos. Un hermano pleitea con otro y esto, delante de los que no creen. Ya está mal que haya litigios entre ustedes. ¿Por qué no prefieren sufrir las injusticias? ¿Por qué no prefieren ser despojados? Pero no, ustedes mismos son los que cometen injusticias y defraudan a los demás. Y esto entre hermanos. Ignoran que los injustos no heredarán el reino de Dios. No se hagan ilusiones, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Algunos de ustedes fueron así, pero ahora han sido purificados santificados y justificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. El Señor ama a su pueblo. El Señor ama, ama a, su a su pueblo. Canten al Señor un canto nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que Israel se alegre por su Creador, y los hijos de Sión se regocijen por su Rey. El, el Señor, Señor ama a su pueblo. pueblo. Celebren su nombre con danzas, cántele con el tambor y la cítara, porque el Señor tiene predilección por su pueblo y corona con el triunfo a los humildes. El, el Señor, Señor ama a su pueblo. pueblo. Que los fieles se alegren por su gloria. Y canten jubilosos en sus fiestas, glorifiquen a Dios con sus gargantas. Este es un honor para todos sus fieles. El, El Señor, Señor ama a su pueblo. pueblo. el señor esté con ustedes con tu espíritu evangelio de nuestro señor jesucristo según san lucas gloria a ti señor jesús se retiró a una montaña para orar y pasó toda la noche en oración con dios cuando se hizo de día llamó a sus discípulos y eligió a doce de ellos a los que dio el nombre de apóstoles. Simón, a quien puso el sobrenombre de Pedro, Andrés, su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Simón, llamado El Celote, Judas, hijo de Santiago y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar con ellos se detuvo en la llanura. Estaban allí muchos de sus discípulos y una gran muchedumbre que había llegado de toda la Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón para escucharlo y hacerse sanar de sus enfermedades. Los que estaban atormentados por espíritus impuros quedaban sanos y toda la gente quería tocarlo porque salía de él una fuerza que sanaba a todos». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, en primer lugar vamos a destacar esta carta de Pablo a los corintios en que les enseña a gestionar las situaciones complicadas y difíciles y de pecado que reina en una comunidad. realidad es que Persisten hasta hoy y realidades que son parte de, de nuestra vida comunitaria a las que hay que estar atentos. Pablo hace hincapié sobre todo en una actitud, la sensatez. El sentido común, decimos nosotros, el menos común muchas veces de los sentidos, para poder gestionar estas realidades difíciles, estas realidades críticas que vive toda comunidad. Por lo tanto, es importante pedir el don del Espíritu. La sensatez es donde el Espíritu Santo para que siempre atinemos en todo lo que refiere a la vida comunitaria, sobre todo teniendo en cuenta que lo que estamos tratando es la vida del prójimo, no es un objeto, no es una cosa, no es la vida de un semejante. Por otro lado, Jesús que se retira a orar. Para Lucas es muy importante y no es casual que Jesús se retire a orar. Lucas ese es el evangelista que nos habla y nos presenta el rostro de un Jesús orante, sobre todo ante una situación, ante una decisión importante de su vida. Para Jesús cada momento era un momento importante, pero había momentos que destacaban, como es el llamado de los doce. Por lo tanto pasa toda la noche en oración. Es lindo ver a Jesús, a un Jesús que quiere escuchar al Padre que quiere cumplir su misión pero en sintonía con el Padre, que necesita también discernir, rezar, orar, reflexionar, para que la decisión que vaya a tomar no sea simplemente un capricho suyo, sino el del Padre que le va revelando en su infinita misericordia lo que él espera realmente. Y bueno, comienza la elección. Para Lucas, estos doce que fueron elegidos reciben el nombre de apóstoles, que los distingue de los discípulos. Los discípulos era un grupo más numeroso, los apóstoles son los doce. Esta denominación apóstoles ha quedado muy marcada en la vida de la Iglesia, a tal punto de todos los quehaceres caritativos de la Iglesia reciben el nombre de apostolado y no de un voluntariado o simplemente un servicio. Apostolado porque previamente la, la Iglesia Entiende que alguien tuvo que sentir también un llamado, escuchar un llamado, discernir ese llamado y enviado para obrar en consecuencia. Enviado en nombre de Jesús y a obrar en nombre de Jesús. Lucas simplemente dice que los llamó. Después, leyendo el Evangelio de Marcos, descubrimos que los llamó para que convivieran con él, para que después fueran enviados a predicar con el poder de librarlos del espíritu del mal, es decir, para luchar contra el mal. Sí. Y al mal, bien sabemos que se vence solamente a fuerza de bien, al egoísmo con fuerza de caridad. Por lo tanto, uno cuando contempla el nombre de estos apóstoles, no puede más que sentirse realmente reconfortado, y lo digo con toda intención, porque era tan variopinto este grupo, Habían judíos, había galileos y hasta un revolucionario, podríamos decir, que estaba dentro del grupo. Y sin embargo, cada uno recibió el título de apóstol, de llamado, de enviado por Jesús. Esta es, esto es lo bonito que tiene la iglesia, que siendo tan distintos, intentamos caminar siempre hacia el mismo norte. Y el gran desafío es sostener la unidad, ¿no? Que nunca haya grietas y que las grietas, por mínimos que sean, las sepamos también gestionar, como invita a Pablo, a los corintios. Y no olvidemos nunca que parte fundamental de nuestra vocación cristiana por el don del bautismo es el ser discípulos, el de ser apóstoles. Y que todo lo que hagamos se reviste también de apostolado más todavía si tiene que ver con el prójimo. Que el Señor nos asista. Y nos ayuda a nosotros también a escuchar su voz, a descubrir qué espera de nosotros y a saber que toda realidad importante de nuestra vida siempre necesita ser orada y reflexionada. Señor, que nuestra vida sea Sigamos orando, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de todos ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Dios nuestro, fuente del amor sincero y de la paz, concédenos glorificar tu nombre con estas ofrendas que te presentamos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 Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Con amor celebramos su muerte, con fe viva proclamamos su resurrección y con firme esperanza aguardamos su gloriosa venida. Por eso con todos los ángeles y los santos cantamos unánimes el himno de tu gloria. Tú es el Señor.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 que jamás me separe de ti. Amén. Es joven el que espera, el que sabe caminar, el que lucha por el reino sin volver la vista atrás, el que da su mano a otro, el que sabe transformar, el que es pan para los pobres, defendiendo la verdad, Oremos. Señor Dios nuestro, que alimentas y vivificas a tu iglesia con tu palabra y con los sacramentos del cielo, concédenos aprovechar de tal manera estos dones de tu Hijo amado, que merezcamos participar siempre de su vida divina. El que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Glorifiquen al Señor con sus vidas, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Mi alma canta el amor de Dios y mi espíritu al Salvador.